Muy buenas a todos, aquí vuestro streamer favorito, Bandolero 7.0. Bienvenidos a Fortnite. Hoy os traigo cero construcción: solo batalla, nada de construcción. Usa nuevas tácticas de maniobras para alzarte con la victoria en cero construcción. Venga, vamos a ver. Vídeo: ¿y esto es lo que nos toca? Batallita. Toma ahí. Seguro me salta el copyright Pero bueno O la canción Vale, también tenemos un nuevo lanzamisiles antitanque. De ¡Ojo, qué guapo! <ríe> se preparen los de la hoy! Vale, aquí tenemos también el pad de ruptura de la computadora central en la tienda. El arma nueva, este es el que os comentaba. Lanzacuate antitanque, armado hasta los dientes y listo. Apunta vehículo y acaba con ellos desde una distancia prudencial. Y Aquí es hora de ponerse la armadura. Vale, esto es lo de la existencia Establece conexión el, con, el con el dispositivo, ¿vale? Estas son, la, son la sema, las misiones de la semana 2 Han comenzado ya Así que vamos a ver hemos estado haciendo esta mañana Los hitos también ahí Vale, lo de recuperar salud y tal Y está, de momento lo de las misiones de la existencia, ¿vale? Así que vamos a ver esto ya lo hicimos, pero bueno pues Lo hacemos otra vez No sé Vamos a ver si lo encontramos Vale Un montón de peña que me, me invita por ahí, rollo <ríe> Mira, Vamos a darle caña Vamos a ver Hemos estado probando esta mañana también la, la batalla de castillo, Castle Wars. Y la verdad es que se subía bastante bien de nivel. No mira la tienda ni nada, pero bueno. Pase de batalla. Esta está muy chula, esta pantalla de carga ahí con la Wonder Woman en el centro. Está muy bien. Bueno, vamos a ver a ver el de este que tengo También podríamos hacerla por aquí Bien, Vamos a marcar por aquí Vamos a la gracia, ahí está Primero Nivel 26 ya, eh Ojo ahí, 6 que es Este porque salen Amarillos, tío Venga, vamos eh. Hola, muy buena, Alejandro Sí, sí, ¿por qué no? ¿Quién eres? Vamos a sacar el paracaídos Si no, no llego Venga, a ver si veo aquí la misioncilla. Esto ya lo hicimos, pero bueno Vamos a hacerlo de nuevo Eh, vemos que que ahí un poquito frenado, parece. A ver. Si lo encontramos o no. Si es eso de ahí donde he marcado o no. Vamos a ver que aquí tenemos a Leo, seguro. Venga, si sí es aquí. Allí va a caer uno, me va a matar, pero bueno. Me voy. ingenieros iban a ponerle una mejora autobús de batalla. Pero interceptaron su convoy en el campo y se perdieron los por ahí! ha caído uno Si no me matan, tío Ay, ay, ay Ven me cago en todo Venga a por mí, hombre Fuera. viene y viene <ríe> el de la oí a ah, locales vale ahora me, me manda muy buena Hola a todos ¿Habrá recuperado al otro o qué? Ahorita no recupera a nadie Amigo Venga, han caído, han caído Han caído Venga, de un fusil, no sé qué Escopeta Tío, la de esto que es, tío. Ahí. venga, descansa. Recupera los, los, los planos. Hemos recuperado ahí uno. Bueno, vamos ahí. A ver. A ver. Quieto, quieto. Por ahí. ahí. vale, vámonos. Yo por aquí cositas creo. No. Pago. Aquí. Y ahora... Me la llevo. Por aquí. Quiero subir arriba. Aunque por aquí hay... De esto nos puede venir bien, a ¿eh? ver. Con munición también Ojo aquí Aquí Se lo cambio Mucho mejor También me llevo este Como vea por aquí alguno Verás tú lo que le voy a dar yeah. Ahí ya yo por ahí, ¿no? A ver, a ver. con todo yo solo tío fallo del mando ojo oh, oh. bueno volvemos a sala madre mía qué manera de suicidarme tío Ay. bueno necesito un mecánico de dualso Y nuevas misiones. Venga, voy a buscarte. El sector es grabado. No te veo, eh. Conectado bueno, por ahí, eh. Gucci, la montera, el fake look, no te veo por ahí, por ningún lado, eh. Yo sigo jugando, eh. Vamos a la taquilla. A la tienda. Qué guay está esta, ¿no? Con el, con el dragón. Dragón azul. Potente. Qué guapo. Es el lote de lucha libre nueva pantalla de carga que nos dieron esta mañana está planes frustrado ok y vamos a ver el pase de batalla tenemos 20 estrellitas vamos a ver Me compro algunas este vale equipo, equipo Equipo Equipo Vale Me estiró Nos quedan 12 pues venga, este es 7 Vale Madre mía, la motosierra esta, el rotador. Ojo ahí, eh Y este por aquí La hipermusculación de La música Pues venga nos aceptamos Vale Aquí, marcar como visto Venga ni alguna página más Que se nos habrá abierto o algo Venga Tenemos nuevas misiones Y esto es lo que hay que hacer Recuperar otra vez los planos Vamos a ver No puedo recuperar ninguno Es <ríe> la siguiente Así que vamos a ver Que yo creo que puede estar bien Donde podemos ir ahora Según el autobús Pues así iremos Nosotros ya subimos otra vez al 27 A ver con la misión a esta Si subimos un par de nivelitos más O tres Venga, vamos a ver esta Está guapa también De los vampiros estos <ríe> Los Los zombies Y el cañón condominio otra vez No sé ¿Qué os parece? Me quedaría marcado Vale Damos la gracia Y a ver si tenemos suerte Encontrar los planos Rápido que... Que no escunda Venga, vamos. Ojo, qué guapo, tío. Como una moto, ¿no? ¿O ¿Qué? Mero deslizador ahí con rotor. Que invento más guapo. Sacan, oye. vamos a las araña de Speedman una reminiscencia de de la temporada pasada venga, vamos a ver me va a estar lo de los I yo tengo que encontrar los planos aquí Yo te he señalado, tío a ver, no puede estar aquí los planos y coger algún arma o algo Si no ¿Algo? estamos perdidos Ven, Ven a ver dónde está la Mierda esta A ver Indica que aquí, por aquí Esto va a complicado Un de oro Es lo que tengo que buscar, pero bueno, yo lo mío. Mira la, la lata de gasolina, <ríe> pesta de barril. Dope. Por si acaso, a ver si llego, tío. Creo que tengo tanque todo, tío. Pero claro, quiero hacer la misión sencilla esta Pero no sé cómo hacerla ¿Qué vienen? Me cortan que rápido, ¿eh? No veo clara la misión, tío No veo clara la misión Me ha Aquí, aquí Tenemos los planos, chavales. Lo he encontrado. No vamos a ganar la guerra. De de batalla pero sabes que te mueres por conducir uno. Bueno, tenemos que establecer ahí una en El puesto de avanzada. Vamos para allá. Vamos para atrás. Para adelante la vuelta Está por allí Debería de ir con el de este Pero Un coche o algo ¿Pero para qué? Muy buena, Adrián Venga Me cargo el tablón de contrato y todo Más o más que no se puede romper Tengo también esto A ver si lo puedo poner más en dirección para... Ah, míralo, está aquí A ver Venga Me daño un tanque para recoger muestras de blindaje Dame, muestra ¿Me has cogido o no, tío? Tengo una idea, eh Reparar, mantener Vale, no me he preparado Yo no he visto las piezas Podemos echar más combustible Mujero un vehículo con neumáticos a todo el terreno y Lleno un vehículo de gasolina Vale Queda lleno de gasolina Ah, nada, hombre Para eso estamos, hombre, para ayudarnos Vaga falta, Adrián? A ver si he hecho la misión esta, tío Te doy un tanque para coger muestras de blindaje Venga No veo yo las muestras, ¿eh? De blindaje Se ha quitado temporalmente Pero no me da las muestras, ¿eh? Una tormenta Tenemos que cambiar de vehículo, eh Ostras Menudo lío me meto yo Oí, no sé, te pisoteo, te pisoteo, te reviento, un oponente de un tanque. No llevo todo el luz Que pueda Que viene la tormenta Que viene No, no hay técnica Seguir siendo tú mismo Y, y subiendo Contenido que le guste a la pernita ser, El secreto Sobre todo ser tú mismo que les guste mucho el... es difícil eh es difícil no te voy a engañar ¿eh? es difícil llegar a los sprinters ¿Están tenita Peñita, ¿qué? No sé si hablo con él. El de la fundación? Creo que no. ¿Te matado o qué? Bueno hoy oh, oh, oh, tío <risa> Madre mía la lo que me ha dado este, chaval <risa> Ya ni miné este no, ese no, no es el que me ha matado Ha sí, sido el otro, pero bueno Sí, sí, sobre todo eso mucha Mucho trabajo, mucha dedicación Eso es lo principal A ver. Villa sala. Madre mía, chaval. Bien que iba yo con mi tanque. ¿Por qué me bajó? Venga, cinco estrellitas más. Hemos llegado al 27. Ay, mira, te miro y te gano, está jugando. Yo no me voy a unir al grupo. Vale. Digo, a ver si lo veo otra vez, pero no lo veo Claro, claro Es el, el Minecraft también Que vi que subiste algo del Minecraft, ¿no? Puede estar bien también Vale Venga, nosotros seguimos aquí Y sí, daño a un tanque para que muestra de blindaje Lo he intentado, pero... Pero vamos otra vez aquí al cañón condominio este A ver Si encuentro tanque, yo qué sé Vale Yo le he pegado ahí a mi tanque No me no ha funcionado mucho, pero bueno El blia y va <ríe> A ver si me pongo con él He recogiendo y tengo ahí Varias cosillas, pero bueno Ok, ah, yeah, pues guay, tío Cualquier cosa que te guste a ti, pues la sube al canal Aquí Tenemos el ciclo rotado Venga Yo, que mal se ve esta Pantalla de carga, se ve fatal Yo me lo he gastado, los orbes lo, lo gasté ayer y no me tocó el ichigo ese. Potente. No me tocó. Le di lo menos 3 o 4 pasos, ¿eh? Tengo que encontrar también uno de estos, tío. El autobús de batalla este. ¿Dónde está, tío? No tengo ni idea. ¿Dónde está eso? Le damos la gracia Y vamos allá al cañón condominio este A ver si puedo Hacerle daño a un tanque o algo Seis pasos, ¿no? Ok Yo no sé cuánto le di, pero Por ahí, por ahí le di Tenía 700 orbes Y me quedé con 34, así que Estuve la... haciendo la misión Del Wii, recogiendo y poco más Claro, claro Yo voy a intentarlo Yo le tiro Pero Es una pasada Hay un montón de personajes, tío Hay mil, mil y pico Venga, a ver si encontramos el tanquecillo Pero Antes que hemos tenido mucha suerte, tío Míralo, ya me lo han quitado. Ya me han quitado el tanque, tío. O oh, peta. Cuidado que como no viste el del tanque, vale, tú que gris. Gracias, me va a hacer... Tío <risa> Me caché maldita. Los de la patrulla Si sí te ayuda Pero bueno, ahí vamos Me ha roto la puerta A ver, ahí empujoné. ¿eh? Abrir la caja fuerte Si lleva todo el oro, pues lo están persiguiendo Que tenga cuidadín Sí, claro Claro que sí, yo sé Mira, pues estupendo Vamos a ver dónde caemos otra vez, ¿no? Ahora es que no me sé Los sitios de los OI Me cachi Mira, nos quedan Muestras de estas de De blindaje si no me lo quitan otra vez El, el tanque No voy ya, ¿eh? De una, a la de dos. Y a la de tres. Vámonos. Ah, bueno. Venga. La verdad que sí, salió una parte, pero no la pude recoger. No sé. Vale. No la pude recoger. La muestra. Bueno, vamos allá. ¡Bueno de peña que viene para acá! ¡Bueno, bueno, bueno, chavales! ¡Está lleno! No va a dar coger el tanque y tanque! Si lo veo que se maten entre ellos ¿Dónde está el tanque? ¡Allí! Tanque, tanque, tanque Cógete un arma o algo y voy a por el tanque Aunque tengo que hacerle daño al tanque, también os lo digo una pistolita, poca cosa, eh. Con una pistolita, poca cosa, chavales. También os lo digo, eh. Una parte, Pero déjame cogerla ahí. Va a romper del todo. A ver si puede coger cofre. Venga, dámelo. Quiero más partes. Ahí. Recogemos. Mientras, es estupendo. El se la obra de inmediato. A ver, lo destruyo más un poco, ¿no? A ver si me deja repararlo o algo. <ríe> Hola oh, que estoy liando tío. Aquí viene. Y yo, la van a dejar. Ahora no me da. Ahora. Repararlo. Aquí viene. Vámonos, chavales. Pero bueno Nos vamos podemos a poner un poquito de, de luz Si sí, la mosca De este tío. ¡Madre mía! ¡El los cómodo! ¡Qué guay! que tengo turbo! ¿No ¿Sabía que tenía turbo? ¡Ostras! ¡Qué tenemos turbo, chavales? ¡Qué ja, ¡Qué guay! ¡Qué guapo, ¡Qué ¿Los trajes? ¿Cuál es? Sé que trae me habla. Ojo. Oh, oh, oh. oh tenemos que irnos no. <ríe> ¿Pasa que esto gasta mucho de gasolina, ¿no? Sí. <ríe> Venga, vámonos. Hola, Foxy. Ah, pero estabas por aquí, Foxy. Llevo el coche, pues, o sea, el tanque un poquillo roto, ¿eh? Creo, ¿eh? <ríe> Me da a mí la sensación. Uy, tengo dos antitanques. A ver si lo puedo destruir un poquillo más. Cuidado, no explote. Pues oh, sí, exploto <ríe> Me quedé sin tanque, chaval <ríe> Me quedé sin tanque <ríe> Cuidado que explota otra vez Cuidado que explota <ríe> Madre mía, chaval Esta me gusta mucho Vale No era lo que quería, pero bueno Yo no tengo escopeta Vale, otro tanque por ahí Vamos por ahí Tengo el otro, el antitanque A ver Lo diviso Vale Llevo esto Epa Está el tanque, tío. ¿Qué está ahí, qué está ahí. chavales? Silencio. Atesor. Cuidado, tío. De mierda de... De este antitanque. De lo hito, parece chaval, Me llevo el tanque, que viene, que viene la tormenta. Ahí viene, vámonos. Tengo un error en el chat. No sé qué ha pasado. No se olviden dejar like, chavales. Ayuda mucho al canal. ¿Eh? De momento no veo a nadie, pero tenemos que irnos. ¿Vale? Sí, mamá no ahí, tío. Vuela El pollo. Toma pollo. <ríe> ok. Ha vuelto otra vez el chat. Acerca, mi sí. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Otra, que me dio. <ríe> ¿Qué me dio? Maldito, que tiene un inglés. Mira cómo que es el maldito. ¡La barra! ¡Maldito! Uy. Es <risa> lo malo que estoy sin munición, pero bueno, yo voy aquí destrozándolo todo. No sé dónde está el pavo, ¿eh? a <risa> ver. Y lo casca, chaval Ahora va casca Pero <ríe> bueno, te soy yo Cuando me pongo ¡Que otro tanque! ¡Es tío! Venga Ese combustible ahí Que viene Guerra del tanque si viene guerra de tanques, chavales. Ahí está, sí lo veo. Vas es que tarda un mogollón, eh, en cargar. Ahí está. Vale. Pero bueno, nosotros estamos aquí. ¿eh? Vale. Mierda, mierda, que me mata, me mató tío, ¡Joder! ¡Por bien que íbamos. Bueno, bueno, lo chingo un montón de misión. A ver, aquí la peña, ¿eh? A ver, la batallita. A ver, este algo sobrevive. Es muy bueno. Míralo Claro, estos que no fallan, tío Se le mueve el mando Son los ¿no nuevos es? misiles estos anti ¿eh? He Traigo por lo menos un par de ellos Por ahí que hemos sobrevivido Muy bien, mira, coño furgoneta y todo. que vehículo preferido, la pickup. Aunque ahora el tanque, eh. Buscando. ¡Ojo! ¡Otra! La han localizado, la han localizado. Coge la furgoneta y vete. La han localizado. No sabe dónde está, pero le han pegado ahí un misilaco Bueno, a ver Nada más que no le han dado Sí, sí, pero lo tienen bicheado Le tienen Allí, allí está, ¿no? O sea, Cuidado. Dos se ha llevado, dos disparitos Tendría que seguir disparando No sé por qué está mirando para atrás Pero bueno y es cierto, tío. Me ha he hecho bien. Bueno, eh. Mira, mira, en el aire, tío. Se la ha cargado ahí con el Mira, coge misiles. A ver si coge también. No, ha pasado. mejor. No, no ropa el árbol, el hombre. Ah, ha muerto. <ríe> con lo bien que iba. Pues nada. Vamos a ver qué misión nos dan ahora. Y por lo que hemos visto en el castillo se sube muy bien. ¿eh? El castillo de el de, de castillo. Claridad, muy recomendable para subir de nivel. Te da bastante experiencia. Ya lo hemos visto esta mañana. Y nos ha dado bastante experiencia, la verdad. Por si os cansáis de aquí del battle. Con las misiones que no hay, muchas Ahora en el principio de temporada se hacen todas muy fácil Bueno, muy rápido No es que sea fácil hacerlas, pero Vamos Con el Conexión con el dispositivo cerca de Caberno por aquí mismo A ver si marcamos bien lo importante Venga Damos la gracia Y nos tiramos Vamos aquí Bueno, dónde vamos, eh, un pimiento. No, pimiento no me da. Ha ido esto. Vale, por aquí siento uno, ¿eh? A ver, míralo. Míralo. Mira. Se un tanque. ¡Oh, Dios! En un puesto. Sí. o morir en el intento vale, pues lo tenemos lo la oh, y qué no guay queda muy claro que <ríe> Buena suerte. vámonos figo marcado Y ya mejor este me da un pequeño rodeo por aquí por favor han descubierto que tiene turbo y todo tanque cuidado cuidado tenemos que llegar vivo eh de estructura de un tanque a ver si llego ha dado bueno he destruido la cotilla A ver si llego. Un me bajo la gasolina. Vale, que si, si, de Vale, pegar el tanque No lo sé No voy a romper los árboles Me rompemos el tanque Ok Bien, bien <risa> Estaba el Este de... Creo que está abajo, ¿no? El... No, no, está aquí arriba Vale, vale Perfecto Vale Los modificadores estos Vale Vemos este Llevo hasta este Y vamos a pasar ya del tanque Tenía una misión Creo de esto también, te... Por ahí, pero bueno, no es lo que queremos Vale ver pues, Si no Un no dispositivo cerca de la gasolinera Central, pues vamos para allá Eh, así no Así no Otra vuelta Venga, vámonos 200 metros ¡Eh, ¡Eh, Esto que podemos ponerle Ahí Esto. Ahora sí, chavales Ahora ya ni que nos pare Tampoco. poco? ¿Tan bien, ¿no? Madre mía, como arraso la nieve se va, a ¿eh? ver, parece que no, pero... Se va de otra manera, a ¿eh? ver, el coche está todo loco, este es... De los que pegan así como dice, Mira el que hay más, de los que más corren. Bueno, bueno, bueno. pescar pero claro todo no se puede tanque oh, entramos en zona de guerra ya, ya a ver, pero no, no puede darme súper rápido este coche Lo que tiene que hacer aquí, tío. Bueno, no me pilla Aquí era. La... Vale. ¿Conoces a mi colega banano? Así, de la de un planta, ¿no? Mucho, eh. Un tipo tímido que se magolla con facilidad. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué doy! El año Está <risa> dentro <risa> Ay, ya lo no salimos <risa> no, uh, Venga, que no entres el pánico, que si podemos, ¿eh? Salir de aquí Que podemos Venga, que podemos Tú puedes, bandolero A todo, gas Estamos floque a darme vida o. Oh. Bien, bien, otro hito completado. Otra vez que vuelco. Otra vez que vuelco. Mira ahí hay otro vehículo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay! ¡Ah! Me ha reventado, no he podido hacer nada, tío. Cagan nomás. ni <ríe> Hemos hecho ahí mis ancillas Es importante Mira, era el dueño de, del vehículo este, Cachis Bueno, ¿Eh? salá Conexiones internet por cable son más rápidas y estables que las inalámbricas. Así que ya sabéis, chicos. Nada de wifi. Venga. Son las cinco estrellitas. No pueden oírme. Que tiene un canal. Hola. Muy buenas. Hola, hola. ¿Dónde está esto? ¿Me escucháis? Hola. ¿Me escuchas? Sí. Vale, vale, ok Venga, estamos por aquí Me estás metiendo, me he estado metiendo a los directos Ok, muchas gracias Muchas gracias, tío Me he suscrito desde mi otra cuenta Joder, es qué bien Fenómeno, tío Thank you Sí, tengo tres cuentas ¿Eh? Preguntas para qué. <risa> no, no, yo tranquilo <risa> Cada cual <risa> Ya ha entrado Venga, pues meter al equipo en el depósito de un vehículo. Estoy haciendo las misiones de la resistencia. Qué guay la del tanque, tío. Ya entregó el tanque y todo. Lo he reparado, le he cogido piezas. Bueno, le he hecho de todo el tanque. En el depósito de un vehículo. Tengo que llenarlo, ya lo he hecho. Vale, me da igual cuál depósito, ¿vale? Pues a, a, una, a una gasolinera tendré que ir. Y esa es Yo sé la gasolinera donde puede entrar un tanque. O sea, es fácil llenar el depósito de un vehículo, es fácil lo que tengo. Te invito la... al, a un, al grupo de Play en el, en el de mi amigo Porque es que mi amigo no puede hablar Vale En Fortnite, porque es que tiene, tiene el control parental y no puede Vale Pero tienes que decir que va a salir en el directo Nada, tranqui A ver si no lo van Además, a dejar no se, lo no se lo digo y porque es que no se va a poner en modo histérico Y <risa> porque es que porque es que no le, no le gusta que haya muchísima gente Bueno, bueno, bueno Pásame el líder Si no le digo nada no se entera y sale en directo Ok, pásame el líder, porfa Voy Gracias A ver si veo a este Mira, Este me había pedido antes al grupo, pero bueno Y a ver dónde está este Aquí Invitar al grupo Venga Creo que este <ríe> Ya me hago un lío con los nombres y los Aquí Hola, hola Buenas ¿Estamos todos? Hola, hola Muy buenas eh, pues venga, escuadrones. Vámonos, chavales. Tengo que llenar un depósito ah. de un vehículo. Vámonos ya, a alguna parte. Ya no, ya que no hace falta que, que te metas al grupo de play. Vale. No vale. tener Ok. Échale de la sala, que si no, no, no, no, no nos va a dejar. Como lo he hecho, no me lo dice. Expulsar vale, vale. Ya, ya. Vale, ya estamos en trío. Venga, vámonos. Espera, me pongo una skin que me encanta Está guapa también, ¿eh? Esa de los ojos brillantes Lo suyo es ponerse... Esa también, ¿eh? De camuflaje, lo suyo es ponerse de camuflaje Ahí, ahí Dale a listo, chavales Una 10 estrellitas este antes del ataque, qué guapo y me falta una para la La siguiente pantalla me dan alguna Verde y morado Bueno Ya ya le di todo listo ya Ya no me había dado cuenta Ya estamos, ya estamos Sí, no me había dado cuenta que faltaba yo Sí, sí, no pasa nada Eh, pues estupendo Por cierto, bro Dime, dime eh, te digo, tenía pensado hacer un sorteo de 5 callos pericos de GTA. Madre mía. Eso serían 10 millones de, en GTA. Uy, es un montón de pasta. ¿Anda sorteando perico? Sí. Sí, pero del otro, del perico, no sé qué. De callo perico. Ese, de callo perico. De GTA. De los no, narcos ahí. Mira, toma. Tape. Comparte, el, ver, comparte el directo y todo para que se meta más gente Ya que vamos a hacer un sorteito de 10 callos Bueno, 5 no, 5, 5, 5 Y luego, si llegamos a los mil suscriptores Antes, antes de que acabe alguna. el mes de abril Ay, me En vez vamos de 5, 10 oh, Yo voy a sortear un, un llavero del Fortnite que tengo ¿A ¿Alguien le interesa un llavero del Fortnite? Cuando llegamos a los eh, mil sí, suscriptores yo, te, yo, en mis, yo en mis llaves tengo más llaveros que yo, que sé qué Sí. <risa> Tengo hasta uno, no sé por qué De una cerveza Tienes más llaveros que el maestro del calabozo Sí Venga, ya hay tanque y todo, ¿eh? Donde he señalado ya hay tanque ya Sí, se pero lo, lo, lo van a llevar los bots No, no tiene por qué Antes lo puedes coger, ¿eh? No tiene por qué, ¿eh? También te lo digo. Voy a caer en la nave, ¿vale? Y voy a lootear sí. ahí Vale, vale, yo voy a caer aquí Hace a ver, rato a... la verdad te mataron, te mataron los dos con el tanque, la verdad no puedo... Sí, antes sí, antes sí me mataron Pero, <risa> sí, pero le, di caña, le di caña, le di caña también, eh A ver, necesito un pico Odio sea, cierto, que... no sé si estaba jugando a Adri, pero ¡Odio, ¡Oh eh, me lo Bueno, me veces te invitaba y, y no me la aceptaba Muchas veces sí yo, hay eh, gente, que gente, no acepto hombre. invitaciones así, Porque así, eh ¡Odio, ¡Oh no me mata este de la escopeta! Que no tengo munición ¡Ay, ay, ay! simplemente simplemente quería decirte que, que la promoción está haciendo está siendo un éxito guay guay ¿Tiene? voy voy voy voy voy me está buscándome yo creo está buscándome el de la delaví me escondo me escondo escondido minis? no yo tengo que llenar un depósito es lo que interesa. Toma, toma, toma, toma, te interesa todo todo todo todo que llenarme. tengo que llenar un depósito y ya, y ya que estamos completamos también la partida no ¡Hombre, ya! Ya me ha matado ese matar. Creo que hay por ahí otro, eh ¡Aero! Muchísima munición, también te lo digo Te, te, te lanzo Muerto. el botiquín, ¿vale? Tú lanza, lanza todo lo que tú quieras Estoy luteando por aquí, y pillo ¿Para que te cures? No, sí, lo que quiero es ahora mismo es llenar el depósito Es lo que me interesa Así si con un taxi, digo, un ciclo o algo y le puedo llenar No destruyáis la los... Eh, vente para acá, vente para acá con nosotros Tenemos que ir todos juntos, ¿eh, chavales Es la mejor forma que... eh, ¿lo Uy, cuidado. cuidado, te lo he dicho no te, lo vi. Te, te digo una cosa que creo que a tu canal Toma. le vendría de perlas La que le he dado, la que le he dado al del hoy. Que, probara, que probaras a jugar el modo campaña del Call of Duty ya, Está ahí el Vanguard, pero es que yo no soy del Call of Duty, tío no, en mi canal no habrá ni un, ni un vídeo, creo, del Call of Duty No sé si subí alguno, el de los zombies Que pusieron hace tiempo, no, pero yo, poco más No, yo me refiero al Black Ops 3 Ya, ya, ahora está el Vanguard, decir, Vanguard es para... El Call of Duty Black decir? Ops 3 es el mejor Call of Duty que se ha creado en la historia <ríe> En serio, es? bro ya, ya, En si serio, en serio, es serio, serio. Sí, Yo estoy en broma me el mejor emisión. juego de disparo que se ha creado ha sido el Counter-Strike. Tengo llenarlo, tío. Sí, pero... Tío. tí, tí, tí. que me cargó el... Lo... Pará, pará, pará, pará. ¿Qué lo que estoy? Quita. ¿Qué lo que yo estoy? ¿Le vas una tirar una granada? Venga, que tengo... Que... ¿No te hace nada? ¿Esas coche, son las de... El coche las debe tener gasolina, dice. Guay, tío. La... Gracias por te he hecho una Gracias por para todo. echar el... ¡Ah, no los glamos también se, se puede echar esto! ¡Venme vehículo, me vehículo con gasolina! Mm. <ríe> Tengo que llenar más. ¿Esa granada tiene... ¿Te hace daño o no te hace daño? Sí, está de, de choque también te hacen daño. Espérate, falta Ahora el compi, fui. tío. El compi no coge. ¡Ahora por el tanque! ¡Te lo has pasado! ¡Que te lo pasas y el tanque está aquí! <risa> ah, es que, estoy... es que estoy ciego Estoy ciego <risa> Venga, vámonos, súbete hasta tanque, Nos vamos, que tenemos que No. ¿Os traes al el tanque o qué? Yo me subo atrás, no me gusta la metralleta A ver, espérate que tengo que llenar más gasolina, tío De, de más Conduce un... un coche un camión sin salirte del camino No, te vas a caer, te vas a caer Vale Ay, ay, ay que me caigo ¿Me he caído? <risa> Uy, por poco ¡Llévalo tú, <risa> llévalo tú, llévalo tú Llévalo tú, que me tengo que ir otro vehículo yo Cuidado, de... no me atropella, me dispara a mí, ¿vale? que tengo que llevar este creo, creo que el desafío está te está coche? especificando que tiene que ser un depósito vaciado. Ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho, eso ya lo he hecho. Pero vacío, vacío. Sí, sí, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ahora estoy como el prisión. Venga, seguirme. donde he marcado? Espera, que estoy que estoy llenando el tanque de gasolina. Eh, eh. Vale, vale. Venga, Lo único, un montón Sí, sí, no pasa nada Yo me voy a recuperar aquí con un... Un botiquín Venga, chavales, tenemos que ir juntos Mira, hay pues una... Suba, tanque Est Están pillando la corona de la victoria, eh No, no, yo suba, tengo, tanque, que en el que tengo que ir en el vehículo Que es mi misión ahí en el vehículo Conducir Venga, eh, bueno. Un vehículo también también tu cuenta como un tanque, eh No, no, me dice coche o camión por lo menos ponle ruedas todo terreno. Ya, ya, pero no pasa nada. Yo lo que quiero hacer es tú y ya está, venga. No te preocupes. Hay que conducir y ya está. Otro tirar donde he marcado. Madre mía, cuánta contaminación debería echar esto. A ver, aquí hay botiquina, eh. lo llevo. Por si acaso. Este que es el fusil de ariete, tío. Eh. Bueno. nos han metido en el flipazo. Vas. Sí, sí, sigue sí, adelante, sigue sí, adelante. Sí, sí, no paréis. Por, por ahí que os matan. Pero ir al punto vemos, azul. Pero... porque vais por ahí? Se ¿Por la línea roja? ¿Os van a matar? Ah, ¿que vas por la carretera o qué? Muerto. ¿Vas por la carretera? Vale. ¿Vámonos? Ya, ya murió. Vámonos, vámonos. Había otro, ¿no? Que estaba disparando de lejos. ¡Suprafás! Ahí, ahí. Ya se la ha tirado ya. Te has grabado. Y podemos llevar el camión. A ver. Vamos a ver, el combustible que se lleva más combustible. Lo vamos viendo. Muerto, que ya está muerto, que ya está, ¿Está muerto, muerto, que ya está muerto. Vale, vale. Un poco más tirado. Tirado, no, casi, casi. Ahora. Lo, lo estoy tirando. Más atrás. Tenemos que encontrar una gasolinera Cuando antes. El capitán América, ahora ha muerto. Ha muerto, ha muerto ahora. ¡Hay más, eh! Hay otro por aquí. Hay dos, eh. Ojo, Acá hay uno. Me mata. Me no ha caído. Bájate, bájate, bájate. Ha caído uno. Ahí dispara, ahí, Ayuda. Ahí. Voy, voy, voy. A ver, la pirata ha caído. Yo solo, yo solo. No necesito ayudar, chavales. ¡Viene otro! ¡Viene otro por ahí! Venga, y me he, he cargado... Quitado. Me he cargado al otro. Buena, buena. Es que así es como sobrevivimos. Yo... Estaba a punto de me morir, pero fusil, no he muerto. Me encanta el fusil de asalto con mira térmica. Sí, sí, eso es buenísimo. No, no es me buenísimo. lo <ríe> Toma otro, toma otro. Si es que hay que no, ser muy no, rápido. No, no, ya, ya, ya, ya, te lo, ya te lo dije que aquí. Hay que ser muy rápido. <ríe> en Encuadrlo en luz. Te... Mira, aquí tienes otro. Pero si hay otro aquí... Toma. Toma, que hay un bandolero, hay ahí tienes. Es que hay sí, de uh, un... certo, yo, no me has dicho que te, que te habías con... no, me, no me habías dicho que te habías cambiado el, el nombre a Bandolero 7.0. Sí, evolucionado, como los Pikachu, <ríe> como los Pokémon. Es que ya te iba a decir, los Pokémon en, genera, en general Aquí viene otro, eh. Otro, otro, cuidado. Nada, tranqui. Uno, uno para nosotros no es nada. Buena, acá arriba Ahí hay uno, por ahí ah, arriba, ahí arriba. Ah, Venga, para por, ahí, ahí. Ahí. Pues venga, por él, anda. ¿No tenemos tanque si está pasa? ¿Qué Venga, ¿Qué pasa? ¿No tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué adelante. Mierda, pasa? coche tiene ¿Qué O sea, no. Pero pasa? una Ya, el tanque. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, vámonos Vámonos, vámonos En cuanto en en encontremos un soplete su lo, lo curamos el coche Tengo un soplete, tengo pues Oscura cool, el coche Vena, Pero frena, que están yendo, frena, espérale ¿eh? Estoy quieto, estoy quieto, no. parado <risa> Yo estoy quieto Por la colina deslízate, deslízate Sí Uy, Vena. Mientras que... No, mientras que estás montado... Eh... Cúralo Asómate Lucha. y cúralo No, vosotros sacad la... la sacad la tezuela que, que... vamos a matar, pelle. Mira, el pollo, el pollo, el pollo Matadlo Matadlo que... Toma El pollo Combustible, necesitamos combustible, ¿eh? No. Oh, Dios, Dios que Ahí está Cada... Si no la utilizas, que te digo que hagas Es que lo utilizo La estaba utilizando Bueno, chavales No me quedo aquí, estoy tirado, ¿eh? Vámonos, vámonos, A ver, por aquí Pantera, ahora mismo no puedo Vámonos Qué guapo esto, ¿no? De, de los chinos, aquí, cómo plantan el arroz sí. Espera, que, que os olvidéis de mí No, no, si yo no me olvido, pero es que viene la tormenta Cuidado, copeta con las bestas ¿no? Con las vallas Está más duro, no sé qué está Cuidao, más duro no du no la, la bedrock del Minecraft o los árboles del Fortnite o los árboles del GTA Tío, es que como estoy acostumbrado a romperlo todo con el tanque y con los deflectores eso, que van.. fenómenos. ¿Puedo invitar a alguien más? No, no, déjate, déjate. déjate, déjate, déjate que Hoy tarde, bien. me, no, mal, me una, una invitación esta de pues muy mal, muy mal y... Que no sea tóxico, que el otro día entre uno muy tóxico. Hola. Hola. Hola, buen día. Buenas tardes. Feliz madrugada. Bueno, vas bien. En España creo, creo que es buenas noches, porque ya son las ocho y media. Buenas tardes o sea. sí, buenas tardes de noche. Hola pelotocino, muy buenas, ¿cuánto tiempo? Perdónenme como me he llamado, eh. Eh Chavales, que vais por la costa, sí. venidse para acá, para la isla. Estamos buscando. La... Una estoy estoy la yendo la chunca, por este chunca, tanque. La lanza, ah, vale. Pero vamos bien nadando también, eh. Mira, sí, estás pintando. También en mi cuenta Replázate sprintando ¿A encontré una lancha Recógeme He escuchado ya. pasos por aquí atrás, eh Replázate sprintando Ya llevo 100 botones pues 10 metros, corre, eh Corre, corre, corre Para que no te vives Y yo te, yo te estoy echando una mano Venga Vámonos Seguimos por aquí, también. Hay un tanque uf, por allí, eh ¿Dónde es este señorito? Cuidado Ojo, me disparan me voy solo, tío, estoy el visitante. Ah, wow, porque no tengo, entreno? tío, para esta. Activo pues, la grieta. Sube. Ah, tío, la grieta. me Me voy, chavales. Mira el visitante. Eso no me da. Estoy intentando dar. Necesito ayuda, ¿eh? Me están disparando ahí, tontamente. <ríe> Voy, voy, voy. Están voy, voy? disparando. Yo me voy aquí Soy a mi chaletillo. Tú. Me voy al chalet, no, no. al chalet aquí de, no, no. de la playa. Tengo lancha y tengo de todo. <risas> tío, ¿Pero por qué no, me, este disparan? Sí me disparan tanto, ¿Eh? tío? <risas> ¿Qué me dispara, macho? ¿Estás es en el estadio? ¿Quién me dispara? Yo he estado en el, Yo he estado una vez en el estadio del Valladolid. ¿En Zorrilla? No. Ya, nos vamos. Yo tengo ya. El Valladolid. <risas> Cuidado, que vienen, que vienen, que vienen, que están por ahí, chavales. No sé por dónde están, pero no, están por ahí. No, no, no. Está aquí, está aquí. Voy, voy. Se el ¿Dónde el Del el el trailer? Del <ríe> <ríe> Qué trevesillo no sé, ¿sí? ¿sí? vale, vale, no <ríe> soy. Sí, pero aquí tenemos zonas eso? de mar. Aquí tenemos zonas de mal y... Yo ya me mataron. A ¿Qué campes? ¿Eh? ¿Tenemos caña o algo? No tenemos caña. Ni nada. ¿Me da? ¿Saúl? Sí, tengo caña. ¿Saúl? Tengo caña, chavales. Déjame cargármelo, déjame cargarme. una, bolsona, una Voy para allá, voy para allá. <ríe> Vámonos. Muerto. ¡Era malo! Oye, cuando... ¡Malo! <ríe> Uy, ¡Malo! Vamos sí. a atacar, ¿eh? Y otra caña. Chucho, ¿cómo lutea, ¿eh? <ríe> Colega. Vamos a lutear, eh, con pios. Y ahora no vengo ni. Acá hay, ah, hay un cuervo, aquí hay un cuervo. Mátalo, matalo. Vale, Arturo. Ahora se me pone la barca ahí en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo Toma, esto? Esto? pesca Tengo mi. Primera pesca. Primera jugada en pescar algo con una caña. peñas que no yo pesca, tío. tío. Y tengo tres de. de pociones. De las curas grandes. Uh, está chunguillo, eh. Me voy que dejar el tabaquillo, eh. Yo estoy recargando <risa> todo, eh. Por favor, un respeto, eh. Ah, habla, ocho. Habla, habla. Tan solo queda un escuadrón más. Ojo que no nos matan. Y me pongo a bailar la congénita. Volvete pues Buenísima. Raúl. Buenísima. Vete preparando las caderas para bailar la conga. Oh, que está por allí Cuidado Ahí, buena, Ay, buena este sí, es bueno Voy es que a vivirme Aquí está, aquí está, aquí está Joder, que me mata Ahí arriba hay ¿Vin? otro Aquí Misil, que está tirando misil Vamos, vamos Por allí, no, a la derecha el de su, su escuadrón! Maldito Nieli, vea ve por ese, eh, que dragón azul, ve, vaya por el sí, que sí, está yo reviviendo yo su yo compañero. Por tu compañero. Tarjeta también. Me eh, mataron, me mataron. Oh. Cuidado, que están ahí arriba. Niel, la partida cuidado, está en tus manos. Oh, segundo. No, no. Bueno, bueno, no pasa nada. nada no hemos perdido. Venga. Venga, ya, ya. Bueno, Pero no bueno, que hemos quedado segundo, venga, está muy bien. Vamos a la. Oye, os podéis meter en Isla que crea, por favor. Vale. Para verla. Gacha Y para jugar un momento. Es una guerra de vehículos. Por cierto, Peti, eh, tú, ¿tú ves lo de lo, lo de Abro y lo de, por ejemplo, de Chems? o no? Lo de, lo de los hilos, lo de que. ¿Lo de que a poner, cero sala... construcción, escuadrón ¿Qué es este ¿Tu, modo? ¿Tu sala va a poner o qué? Va Oye, postre... chicos, ¿qué es este modo? <risa> este que es un modo nuevo <risa> Cero construcción modo con construcción? Han quitado la construcción Lo han quitado ya Ya lo sé, ya lo ya. sé Pero pensaba que habían puesto un modo aparte Sin construcción y otro con no, no. Bueno, poner, poner creativos enseño la leyes Y luego ya vamos a jugar Lo de sin construcción a ver. ¿Y quién es el que está ahí tan... pues, pues canchoncito, sí, sí. Su nivel... No me digáis viciado porque es el nivel tanto 31, segundos está lo de esto, tío. Lanzacohetes antitanques Perdón. Sí, yo lo lanzaba. Bueno, Anti vehículos, en general. Sí, pero es anti es eh, un misil ahí tierra, tierra, aire, tierra. ¿Tienes chao. el pase, Saúl? No lo bailecillo y lo rollos. Chicos, me voy a cenar, bueno. Pues me pongo un asiento, madre. ¿Qué va a hacer? Pues me voy a hacer, ¿Te, ¿Te me vas? Enseñar. Adiós, va hasta va luego. Chao, chao. No a ver lo que pasa. Chao, un placer jugar contigo. Hasta luego. No, se va a poner el no participando y ahora vuelve. No, yo los puso directamente. Yo los o sea, pulso directamente, los puse directamente. <ríe> aquí no nos andamos con contemplaciones. <ríe> venga, vamos a dónde vamos, vamos al castillo que estamos tres. Seguimos la misión <ríe> que a ver si. Venga, sí, voy a Sí, hay terminar con... las misiones. Correcto, correcto. Conduce un coche Va. o un camión sin salirte cuando del le, camino. Ah, hay vale. En plan que no cuando te puedes. En plan. Sí, sí, en plan, en plan travieso. No me puedo salir del camino. Conduce un coche o un camión sin salirte del camino. Venga, ¿dónde vamos ahora? Vamos otra vez al mismo sitio o okay? qué, que os parece. ¿Al cañón o okay? qué? Estaba divertido el cañón, ¿no? Okay, pues venga, vámonos. Al cañoncillo. ¿Qué okay. estoy? Los chinos. Venga, vamos muy ¿Quién bien, lo... ¿eh, chavales? ¿Quién lo habrá visto este meme, eh? Muy buen vale Os dejo con Adrián un ratillo. Ahora yo me uno a la fiesta. Pero habla alto. Vale, a ver si... ¡Hablo alto! Uh, aquí estaba la pistola! <risa> <risa> <risa> <risa> me encanta la pistola de Adrián. <risa> Vale, ¿Qué misión? que tengo que ahí. Ah. Me voy a poner modo calvo. ¿Ah? ¿Cuál es la próxima misión? Volví, volví. Hola, hola. Tengo que... ¿Cuál es la próxima misión? conducir un coche o un camión y si saliste de la carretera ya había escuchado si o si no ya. caemos aquí que hay que hay un dos plazas hay un coche ahí ya. ah pero tengo que ver tú coche o un camión también. ¿no? Bueno, Uh, Yo caigo okay. con el dirigible. La Digo, justo para llegar al dirigible de dirigible. dios, tiene una puntería muy buena los bots. Voy, voy, ayuda. Para. voy para. Ayuda. Madre de la madre. A ver, ayuda Una alvita. ¿Es, es la del tanque ¿Qué estábamos? Voy a recoger tu... Tu... Tus pasos, Bueno, las tarjetas. Las tarjetas. Ya a matar, van No Ya paso Recogía Ahora lo revivo, ahora lo revivo ¿Qué ha revivido aquí? ¿Estáis viendo memes? Se lo voy No, no, no, yo no. Cuenta cuatro minutos. Ah, esa me me viste increíble, pero asqueado, ¿no? Sí, eso es lo asqueado. quedado. Lo vi por primera vez. Recogí es, las dos tarjetas, primero. ¿verdad? O, sea, pero... o solo uno. Sí, creo que lo ha cogido todo vamos no, no, no. a ver si ha cogido todo ¿sí? vea vea, ah corre corre corre corre corre la... sí, córrelo, sí. corre corre corre corre la corre corre que tiene una una de vida. vida! es Que son personas, está acá, las que están siguiendo. ya que me aparece no no pero por qué me aparece persona no desde no. el tanque por detrás en, ¿En me duele serio de no, ¿Sí? no se puede mí me estaba siguiendo unas personas tanque, por eso que me tuve que dar la vuelta al lado tengo puntería desde 2020. He estado practicando un montón. Armados, otra jugada de 7. ¿sí, A los mejor. Aquí existe el jet. ¿Dónde sí, caemos? Este... eh. ¿Has oído lo de.? ¿Cómo un coche un camión sin de camino? Vale, vale. ¿Has oído lo del tortazo de Will Smith? Sí, sí, eso mismo he dicho. Yo. Antes, hace un rato. Gracias. Han hecho meme y todo. Gracias. <risa> Mi favorito es el que sale tortazo de Will Smith y otro Oye, que es un tortazo de Bamba a Robbie. Ay, ay. Otro que me ha he un montón que es eh, tortazo de Will Smith. Abajo o arriba. A... ¿Dónde caemos? A un se de peluche... ¿Ya? Abajo, abajo. A un se de peluche que... Bueno, eso antes era un meme, pues. Y A un se de peluche que tiene... Que tiene... Pues... No sé, cuello este es un poco... Cuello un poco extraño. Pero, hombre... Normal no, no, no, no. que le hayan metido una... Carretera, carretera, carretera! Claro, pues eso. Pues eso ah. y te van a conducir. ¿Te acuerdas? Ah, bueno. O lo que sea. Bandolero, ah. Mira, Es normal que le haya metido tal tortazo. No a a Yo también habría hecho lo mismo, solo que el triple sí. de fuerte. Sí. Ni camino, ¿eh? Marcar el tanque hasta ahí. Ah. No sabe. Y No la vuelta, la Te sale, no te sale, ¿eh? No te sale. Dante la, la vuelta, date la, la vuelta y vuelva la ciudad. ]a. A la, la, la, a la, a la vuelta? ¿Darte la vuelta? ¡Niel! Aquí. aquí. Aquí, allá Y también afirma que la profecía se cumplirá pronto, así bueno. que... ¿Cuánto dura esto? ¿Este también está haciendo misión? No, jodas. Hay que ir a zona, eh. Mira, acá hay un, sí, un lanzamisiles. ¿Lo, ¿Lo quieres? No hay eso. Eh, sí. Espera, te voy a poner. Tío, tío. ¿Ah? Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo. No sé si voy a llegar allí. Sí, venga, claro. Ah. Ya, bueno, te lo llevo, Ajá. te lo, Vamos lo llevo. Voy a bajar. cambio de vehículo a ver, a ver. he dejado la torreta, habla ah, de la torreta muy tocado ah vale puente ir a payar toma a ver el rojo, que tengas que poner arriba ah huevo muy huevo en la arriba uh. Este muere. Cuida, bueno, que... cuidado. cuidado. <risa> Oye, porque me tengo que ir sin coche? Ah, Pero, monta, monta! monta. ¡Miel! ¡Monta! Venid aquí. ¡Monta! Me coche. Vale, no me dio ningún escudo. ¡Hala, hala! Muerto. Esto no me da nada. ¿no? ¡Ve para allá! Para afuera, para fuera y para fuera. ¡Uf! Les estamos haciendo, haciendo silla, muchísima pupa. Alí, perfecto. Y ahora... ¿Qué tenía que hacer? Así, ah, el coche. Muerto. Quería ah, cargarme de tiempo, no tiempo. Sí. Los voy a ir reparando. Preparado por completo. Hay que buscar a los bandoleros ahora. Hay que ir con los bandoleros. Ah, tú y yo, acá estoy yo. ¿Estás acá? Ya aquí pescando? Sí, pero estás lejos. No, Tengo que tampoco, ir a buscar. Tampoco, tampoco está lejos. Espera. ¿Eh, eh, Acércate más a la montaña que si no no veo bien. Sí, ahí. ¿Dónde, ¿dónde está? Hágate <risa> yo. ¡Hostia! Ya no lo veo yo Vamos, sigamos adelante. Sí, y está bien. Y si nos y, y si nos está acercando un tanque. ¿Por dónde? ¿sí? Hacia el norte. Vengan a la zona. Ahí mismo. Ahí le mandé un saludito. ¿Sabes que no estamos yendo para la zona? Estamos yendo en reversa. ¿En reversa? ¿Por qué? Olvídelo. eso. Olvídelo eso eso. ¿Dónde está ahí? Ya, ¿no? Escucharme. No. Ese pibe quiere guerra No sé, contra otro coche ¿Le damos? Nada Vamos a una gasolinera a rellenar los sopetes eh? no, no, no. Estoy muy lento el tanque, no sea, la zona. Ya, ya, ya, si no ya, ya, un puente ya, ya, así se enseñó ya, ya, ya, ya, imagínate si la torreta no se sobrecalentara no sé, vale. eh, ya, pero él está en un coche, si sí, no le vuelve más. Suerte, no suerte. ¿Seguimos en el tanque o vamos caminando? No, no, no. A la no, zona, el... zona, a la zona. Te da igual. Sí, pero... Es... pero bueno, no... el, tanque lo... el tanque lo dejo. Corre, corre, corre. He falta el solo. Pero, pero la tormenta. No, madre mía, lo que está Oh. Adri, sube. Es que no me deja mi padre. Suelta. Ari, ya. Ya está, sube. Ay, buena. Conduce. El y ahí en plan pendejo. esto no, no. este sube a montañas y esto sube hasta hasta hasta su prima y los panes no me está dando me está dando no lo veo no lo veo no lo veo no, me está, me arriba, está arriba está arriba en el, está está el arriba. Eh, espera, sí. espera eh, espera espera he dicho que pues, esperes sí pero cuando pero has llegado que no, no, no lo veo no lo veo Algún... Ahí te yo. ¡Adri! Muy malo, muy malo. Está en el techo. Ya te vi, ya te vi. Ya, ya te vi. Hostia. Otra vez. Nos tienen rodeados. Y tu Lambo? Toma ya. El Lambo ¿verdad? por demostrado. ¿Segu Se un tirar más. <risa> Oye, <me> no tengo nada. Mamonito. También atacan de lado, tío. ¿eh? <risa> Mis huevos, que el pibe se va a escapar Mis huevos A lo escucho, lo escucho Me curo, ¿vale? Hacemos un reto si ganamos, tenemos que bailar todos la conga A lo largo de nuestra casa ¿La conga? Pero ¿La conga? toda la casa Tenemos que hacer la conga Pues la he hecho ya, la conga, esta mañana Conga. Ah, la conga no. He entendido conga ¿Tenéis balas de escopeta. Bala y dos balas. Tengo 10. Ah, me da. Toma, la voy a tirar. Ahí están esas balas. Ay, madre. ¿Qué te pasa. Ay. Ahí. Muchas gracias. ¡Cara! ¡Ojo! cuidado con la técnica. Es un cuervo no expira, mítico. ¿Qué? Era un ¿O? cuervo mítico. Cuervo mítico. ¿Qué? Sí. Y se ha ido. Ah. Tenemos podríamos, otro tanque. Podríamos haber conseguido. Y sí, tenemos que el... llenarle. Qué aboga. No, no, espera, eh, acer, acércalo, acércalo ah, espera, espera, los, espera, espera, a los dos espera. estos de gasolina acer... Espera, aquí hay cerca un... Vi ante un... Espera, un momento, un está? Ahí está Niel, échalo del otro tanque y yo, y yo sí. echo de este Yo tengo, yo tengo Yo tengo le echamos, le echamos los dos a la vez Qué raro le echa Sí, ahora está subiendo más rápido no, yo digo la forma de la que la he hecho. Todo lo tiro al suelo. Y igual le llena. Listo. ¡Ay! La lógica, la la... No sé, no sé qué tiene peor lógica. ¿Fortnite? O... Oh, o okay, ¿Ah? Bueno, al final en todo. A ver, me con nitro. Ah, tiene el nitro. Yo no sabía que tenía el nitro el tanque. ¿Es tu qué, Espera Tengo que volver a... Tengo que volver no a... No tengo que rellenar el soplete por atrás Illu. Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ay. Ya está, reinado el ¡No me ha me ha visto! ¡Me ha perdido, me ha perdido! Voy a reviviros. Se me ha olvidado de mí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, ¿vale? Vente porque... Me sí. Curre, curre, voy, curre, a, curre. voy a revivir primero a... Adri, a... Adri. a Adri, porque ese... Hágalo, hágalo, hágalo. Ya que es mejor, ya que él tiene menos vida... menos vida que tú. Y Eli. Sí, hágale, hágale, hágalo, hágalo, hágalo. Ríbal, no, arríbalo. Después, después vengan directos a mí, los dos. Estoy detrás de la roca. Ay, buena, buenísima, buenísima. Destruimos los dos tanto, lo ¿Tiene No, pero tengo minis. Ah, bueno, yo ya tengo sí. mi Mira hacia mi, mi, mi, mí mi corriendo, mira hacia mi corriendo, llama. si es posible. Mira hacia mi tuve, corriendo, tuve, tuve, tuve, tuve, tuve, rápido, rápido. Seis, cuatro, dos. Ah. Ah. a <risa> ¿Te importa si me quedo con tu lanzacohetes? Agarra, agárra, agárra, agárra todo. Es el que te había ofrecido. ¿Y por qué no me lo diste, weón? Porque te fuiste sí, para abajo, sí, sí. después agarraste el tanque. Mira, tienes uno a la derecha, justo uno a la derecha. A ver, yo también no. vigilando. Voy a revivirte. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No le vi. Ve tú, ve tú. Voy a ¿vale? Ese equipo estos son más malos que pegarle a un padre, amigo. Bueno, eh, pero en puntería son refinísimos. Yo me cago en la Yo, pero qué coño me están disparando. Ahí me sueltas un Mira, arma por la metadata. Cuatro lo menos. en la cabeza y nada. Suéltame un arma por ahí, para Mira, ver, es. Espera, que hay un tío. ¿Qué, que está Yo, ¿qué arma tiene? ¡Ahhh! Oh, ¡Ahhh! Oh, ¡Ahhh! Oh, ¡Ahhh! Oh. ¡Guau, mama huevo, digo, glu, glu, glu, glu, glu, glu! ¡Coge mis armas! ¡Estoy muerto! ¡Coge mis armas, tranquilo! Bueno, sí, me voy ¡Pero coge el mini curate! ¿Que no estoy muerto yo? No, oh, yo me refiero a Nieli, que había, que había visto unos, unos minis y él como si nada. Ah. ¿Dónde están los minis? Ahí abajo. Mini ah. Confiamos en ti, si sacas la partida, si sacas la partida, salgo en bola hasta la calle y grito Nieli es el mejor. <risa> Hombre, si gana, yo hago algo, ¿eh? ¿Sí? Yo hago algo, algo loco. Pero no, no has cogido mi chapa ¿No la he cogido? No ni tampoco lo mía No, ah, la otro lo llevo Ah, ¿sí? No, ah. bueno. Reviveme y voy a por no, chapa pero, pero, pero, Y yo, yo, yo esos son hacks, esos... No sé Pero tiene un Impresionante no. ese, me, voy a, me voy a jugar que te para hace sí. Paz Mira, mira, mira, Ah, pues no lo gana. menos más que no lo ¿Y ganaron, si no. todavía queda gente todavía ahí. Vale, no. no, no, no. A ver, a. Es que hay burbo todavía, mira. Ha salido. Sí. Se va a jugar GTA, dijo. ¿A GTA? GTA6, te imaginas. GTA 6. Yo me creo que tiene una play 5 tuneada. Digo, tuneada. Eh, chipeada. <risa> Bueno, por lo menos subí a nivel En ahí me puedo comprar... Esto me voy a comprar... Vale, página 3... Enterita Enterita ¿no? Lo siguiente... Ahora toca la página 4 y tengo... Vamos a ver el final ¿Eh? ¿Qué? ¿Vamos a ver el final de la... De, ¿De esta partida? Sí, sí. ¿Está ¿Tú bueno? por qué página, qué página vas? Eh, no, ya he hecho las misiones todavía, no he iniciado a hacerlas No, digo las páginas... Páginas... ¿Qué va? ¿Cuál, cuál va? No tengo idea, no sé cuál es serio. Míralo. A ver, estoy haciendo las cuentas y mis cuentas son que voy a comprar un. que no voy a comprar nada. No puedo comprar ni Estoy entre el graffiti. La cosa es esta el icono. ¿Mmm? Creo que me hago el graffiti. Ya está. Y me sobra una estrella de batalla. ya me queda poco para subir el nivel, por lo poco. ¿Qué nivel vas? ¿Qué ¿Eh? nivel vas? Al ¿No 29. Escuché? Vas al nivel 29. Sí, tú, nivel 20. 20. No, que está, que está en trío eso en trío. vamos Ay, cero construcción. ¿Qué es esto? ¿Me le pone tú o me avisas Ah, mejorado esto? Sí, Ya está Cero construcción sí. dúo Pero si sí, ya se sabía que no había construcción Bueno, bueno A ver, ¿qué ah, pasa? Déjame darle, le doy listo Qué hora de está policía la madura Ahora imaginada Ha <muchas> de que avanzar ¿Cómo va a que a a vez, no a Y no. el de contención What the fuck Bueno, eh no sé por qué dice cero construcción, si ya se sabía de la cero construcción. ¡Ya se sabía! No. <coughs> Yo soy más de pistola, pero en Fortnite... Yo soy más de escopeta. En otro juego como... de Ratia, que puede ahorrar bala como Resident Evil. O... David Wissett. Yo uso pistola. Dime. Oh, vale. graffiti guapo. Un graffiti guapo. Oh, esa. A ver, mis ¿Qué misiones te tocan ahora? ¿En dónde? Espera, eh, esto no. Eh. ¿Temporada? Ninguna. espada? Ninguna. ¿Aria? Ninguna. ¿Y ¿En dónde, dónde están las otras misiones. Ya le hice todas. Vamos a visitar... Tengo que visitar cuatro ubicaciones. Vamos primero a... Ahí está, ahí está, creo que hay que estar ahí. Corre, corre, corre. Oh, ahí yeah. Luego Tenemos que ir ahora. Bueno, ya que tenemos ubicada esta... Pues luego vamos a... a Caemos arriba o abajo. Acá casería. Abajo, abajo. Bueno. Ay, la... Ya lo escucho, eh. Ya lo estoy escuchando. Este batido, es... como caiga aquí, va a morir. Bueno, ya tenemos la, prim la primera muerte. Oye, ¿cómo conseguí un culo este? Hay una persona acá. De nuevo. Vale, escucho más. Se uno. Seguido uno. Ya se armado. Corre, corre. Corre. Hostia oh, Tope escudo, eh Tope, tope, tope, top, Off the wall Escucho a uno aquí, mi primera, otra víctima Mi segunda víctima Ah, ver, sí, oh. Ay, un... Vale, ese, no ese, ese, ese es más sí, sí, sí, sí, sí. A ver, que quieres que Escudo... ¿Escudo para darte? Escudo, escudo para darte... Escudo escudo. Por lo menos lo de... Para llenar 50. Ah, medio. Ya está muerto. A ver, te doy minis. Uno, dos. A ver, esa no va Hay una, a la... persona, acá. No va. Hay una persona por acá. <risa> Alguien debería hacerlo. Alguien debería hacerlo. Uh, ahí hice un hito. Perfecto. A lo bueno, mejor vamos a, a pisos Este cayó ¿Dónde está lo de hecho esto, esto? esto Ah, pisos Este está ahí Pisos Esto ya está ubicado, ¿no? ¿A ubicado? Ahí vamos Ahí atrás también gente? Muerto Guay pero hay gente. Hay una persona en el agua ¿La persona en el agua? Por ahí Ahí, la vi He inventado, he Somos los mejores ahí. de todo Fortnite <ríe> ¿No me llamarán a los cazadores de humanos? Bueno, que soy humano Ostras Uy, a Ahí Ya lo vi, ya lo vi Ah, no lo vi, lo perdí de vista. Vamos, hombre. No, te, no tengo balas. Yo sí tengo, yo sí tengo. Oh, uh, que está arriba, que está aquí arriba. Qué ratilla, qué ratilla. Ahí, hey, ahí. Hey. Arriba. Sí. Qué ratilla. Cuidado. Sí, ah, recuerdo que tuve un cobalto. ¡No! ¡Qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Quidado! ¡Eh! pero dame esa escopeta, me la metí! ¡Ah, vale, sí! No. ¡Toma, te la doy. ¡Ah, pero te la lleva! ¡Ah, no, mentira, que yo ya la tengo! No, no, no, uh... a ver. Debemos irnos a ubica. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, azul? azul. El, ¿qué azul? El azul... Vale? Con un coche? Acá un coche. Voy, voy, voy. Espérame, espérame, espérame, espérame. Tranquilo, tranquilo. Hay, hay coche, hay coche. ¿Hay? Mire, ¿no tenemos sí. un coche? No. Vamos, no. ¿Qué fuerza tienes? No, se lo no va, se lo no va, se lo no va. Se lo no va, no va, no va, corre, corre, corre. <ríe> Vamos. ¿Qué pasó? Ni ¿quién conduce? tú? Sí, Sí, creo que conduce yo. a ver, pero yo, no, espera, espera, espera Ahí, vale, chévere, ahí. Ahí dale Ahí, Vamos. se dio vuelta Al <risa> ataque, Adelante, adelante, ahí, Sí. paremos de... por acá? Sí, Veo por aquí. Por aquí, por aquí. Ah, el Que ratilla, que ¿Bajamos? Baja tú, Yo coche. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. ¿Ya estoy en pisos? Ya llegué. Hostia, está bajando. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué ratillo ¡Qué ratillo ¡No! ¡Chu! ¡Chu! ¡Chu! ¡Me venita! Me he reventado. eh. Vale, estoy haciendo agua. Vuelvo así. algo así. Cuidado, cuidado, que hay alguien. Hay alguien. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, eh. Tiene que, tiene que. ¿Extra? Aléjate y recupérate Oh, que por aquí, viene por aquí ¡Ah, ¡Ah! ¡Pero subí de nivel! ¡Justo! ¡Nivel todo ¡Me voy a subir un momentito! ¡Otra vez vamos a salir! ¡Venga! ¡Salimos! ¡Subimos de nivel! ¡Salimos! ¡Subimos de nivel! ¡Salimos! Por menos yo Ese era lo que estaban arriba, ¿no? Ni idea A lo mejor Qué tiras! Campeando Dios, Como me compro pago Perfecto Ya subiste al 30, volviendo ya Ah, ya soy nivel 30 ya 30, justo Ah, espera, que estamos en un trío y yo, que estamos en trío. ¿No era dúo? Sí, yo le di a dos, porque se me ha puesto en trío esto. A ver. Dúo cero construcción. Tú. Du... Se me ha puesto otra vez en trío. Es eh, que raro. Deja a ver. A ver. ¡Hola! Tu Duos. Dale, dale. Duos. Ya. Listo. Duos. Ahí quedó en dúo Duos. No pienso mover nada. Ni siquiera tocar el mando. Duos. ¿Y tú juegas con la mano de la play? Sí. Ah, yeah. Pero empecé Xbox, PS5, que igual que la Play 4. ¿Y no prefieren ponerle un un mouse con con todo? ¿Cómo? Al... ¿Cuál es la Play 4, verdad? Sí. le puedes poner el mando. Digo un un teclado y un mouse le pueden ah, ¿Así? así yo. ¿Sí? ¿Sí? Yo juego en la Play 5 el y luego pongo día. mando y, y mouse. Ah, claro, es que no hemos no ido a la ubicación. Vamos aquí, que tengo también, también una cosa de feo o algo así. Bueno. ¿Eh? Bueno, bueno. A ver, abre el cofre. Vale. Tengo que abrir cofres ahí. Luego vamos a turnos tortugosos, pueblos pesqueros, cruces de debidos de santuario, los johns y... Y ya está. O esos son cinco, sí, son sitios. Bueno, caemos. Tenemos que visitar cuatro ubicaciones en el mismo partido. Y el escudo este que Este, cuando me da el principio, es un poquito... ¿Tú sabes cómo va? No sé si cómo va a cómo se sale algo que te quita el escudo como. Hay un cofre aquí llenar? arriba de la chimenea, a ver si... A ver si lo cojo Vamos a abrir no, sé cuatro cofres. Ya, ya llevo uno, son cinco Vamos a bajar despacito Cuidado cómo lo hago despacito Ahora, aquí dentro no sé si hay aquí dentro sí escucho otro es como ocho y escucho aquí uno había digo murió ah madre otra baja Acá hay otra persona. Sí, estaba abajo. Oli, ¡E Me faltan... Dos. Tú dais personas por acá. Uy, segurito. Sí, le he llegado a punto débil cuando me faltan. A ver, está pero a Está fuera. Está también fuera. ¡Ay, qué juego, eh! ¡Salud! Hay uno. ¡Ostras! Uno, hay, uno. ¡Hay uno aquí! Mira, alguien ha abierto esa puerta sola. Por el tío. hay gente. ¡Aquí hay una persona! No? ¡Mira! ¿Cómo? Este, ¿Este tú lo has tirado? No, pero. A ver, sí, sí, sí, pero. yo que acaba de haber. ¡Mira, Dios. ¡Ven! Un momento, no me pido. Este tú lo mataste. Repetición. Mira. Repetición, dame. Mira. mira, mira. Un momento. ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Mira, <risas> delante tuyo. ¿Tú? Ya murió. No, no, no. Pero, pero... ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero ¿Qué está ahí? A ver, que acaba de pasar. Hace un momento, hace un ratito. A ver, aquí. Aquí estaba el tío. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. ¿Y se ha abierto la puerta sola? Narices. Y yo, cuando termine este vídeo, y de aquí y de aquí en serio, necesito que vengáis aquí a esta parte del vídeo porque no entiendo lo que acaba de pasar. No no entiendo lo que acaba de pasar. Vi como acaba... te quitaban vida y creía que te habían quitado a ti. Ah. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es? ¿Qué Quería pensar? que te que, no. la habían quitado. ¿Tienes poción chica? Espérate. No, espera, que estoy solamente... Ah. Vámonos, vámonos en coche, vámonos eh, eh. ¿Tienes la poción chica? Te pregunto. Ah, no, no tengo poción. ¿Qué acaba de casa? Dios, el sendero abandonado Está pues, abandonado porque es pantano. no me que estoy yendo para atrás, mira Esto soy Mira, un pollo Un pollo aquí, aquí. un Pollo Pollo, pollo, pollo. ¡Poi! pero no vaya! Eh, pollo Bueno, aquí tiene Ahí. Lapas la gata aquí. Pero no, en serio o sea, Esto no lo entiendo o sea, El abandonado está abandonado por ciertas razones Una, porque está abandonado Y dos, está abandonado porque hay fantasma Y tercero, posiblemente aparición de porter Beach ¿Ya vamos? te oh, Dejo que conduzca sí. Ya, yeah, sure, sure. sí, sí. Sí, ya, sí. Vamos. ¡A toda máquina! Vamos. Sí. Vamos. Vamos. Como el 75 están peleando la gente. Ahí pelea. Ah. <ríe> ¿Has visto lo que he hecho? ¿Has visto lo ¿Diparaste? que he hecho? Disparaste, no? No, no, no he disparado Y me lo he cargado de, de una ¡Mira! ¡Explosión! ¿Y los tanques de gasolina? Bueno, da igual ah. nah. A ver Tengo que aquí cosas no ¿Qué pasa, no pasa. Aguiti. Aguiti. ¿Este ¿Tú qué me das? ¿Me algo? Estoy llenando el combustible el dado momento. Listo, tanque lleno. Guay. Aquí hay esto y esto. Y una, bueno, son tres. Aquí, aquí, aquí. Date eso si quieres. Bueno. Mira uno, mira uno. Ah, que sube. Es que sube donde esté. Ahí, ¿Qué era. A ver, dame munición. Bosta. Es un botón, un botón. Un besugo, un ¿Y esto qué hace? yo este uh, ah, esto ah esto es cada uno y el... sí, aquí hay tropa y, copos, y copos. Áompe, áompe. No, aquí y hay hay hay el trope y a trope. Uf, cofre a oh, la el a la Mamma. Está cayendo. Cayó. Mamma. Mamma. Me está tocando una suerte en los fusiles. ¿Y quién me se me está disparando? ¿Quién me dice, me está disparando? Mira lo que tocó. ¡Ostras! Ahí me lo ve. Gracias. Déjalo, tomalo, toma todo. Vámonos, viene zona. Ah, sí. Hay uno, Sí, pero por eso vamos. Vámonos. Qué? antes que nos pide ¿Eh? ah, ya lo vi, ya lo vi yo ya no estoy apúntalo, apúntalo han subido ¡Ayuda! ¿Sí? ¡Ayuda! yo! y yo, yo. ¡Wow! ¡Hala! hola ¡Me ha pasado rozando. Rozando? el estoy rozando! ¡Rosando! Vamos para acá porque está una vez. Acá, ahí. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Ah. Cuídate, cuéntate. No sé, se fue, se fue. Se fue. Espera mama ¡Mamá! por 28, a uh. entrar de, re de la A mí me pillaron entre dos, justo me a uno nomás, pero ahí quedó su luz. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Curre, corre corre corre ¿Pallo? pallo no! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre, pero corre, corre, corre, persona. Te van a matar. Corre, voy, persona. Voy. Luego nos matamos en zona. Pero lo de antes. No sé. Lo de antes ha sido bastante raro, ¿eh? Pero muy, muy raro ha sido eso. Pero demasiado raro. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Te acabas de ver lo que pasó antes? ¿Lo del árbol? Lo... no, lo del árbol no Lo de... que habían... Que alguien había cerrado la puerta sola Ah, el de la cerradura no cortado ¿Sí, ¿tú habías visto eso? Yo vi que se abrió, pero nada más. ¿Hay gente buena razón? Yo que nadie se hizo eso Vamos a... vamos a echarle una visita a esto Te voy a dar una gran Ah, está en tanque, está en tanque Ostras, ostras Está disparando, atrás, atrás Necesito balas. deja agarrar las. Vente conmigo, vente conmigo. Coge ahí cosas. Si sí, las balas ya agarras. Guay. Nananana. Uh, tiene esto para darte ya el proyecto? Hay que destruir ese tanque. Sí. Oh, ya vi uno. Ya vi uno. La Muerto. Muerto también Estoy quitando Mucho. Mucho. Mucho vamos a Chua, agarrar por porque... vamos a agarrarlo a ver, está por ahí la torre, la torre. vamos a ir, vamos a ir. vamos a vamos a vamos a vamos a la vamos uh -huh. a arriba. arriba No, a a la vamos a la tirolina a la tirolina y subir uh -huh. vamos a ver vamos a ver vamos a Ah, pero ya dije morí. que no fuera por ellos. Dije que viniera sí, para sí. pa acá. Mamá mía. Ostras, sí. Es a ver, tengo para yo solo. Ahí se puede, se puede. Está bueno el otro misiles. Atrás de la roca. Atrás de la roca. Sí, tanto, sí hay harta gente atrás. Sí. Eh, atrás también Cuida. tengo. Abajo, abajo. A Esto. Bueno, bueno ese sí que eh, no está mal. A ver si el del camión ha llegado ahora, eh. El camino ha llegado ¿Se ¿Sí acaba de llegar? Si, sí. se también no estaba ahí antes Uff uh. subí ahí. ahí Ahí, el del árbol, Los árboles. árbol Lo los trasero, lo trasero Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. 48 Me uno. el lago? Mejor no, no lo utilizo no, Si no lo veis no aquí, pazona, eh. Mira, aquí tenéis la visita Vete aquí, aquí, la cirolina mm -hmm. Cirolina, ¿qué oh, la tenéis? ¡Oh! ¡Mamma mía! ¿Qué sitio he pillado? Menudo sitio Aquí aquí me los cargo. Oh, Hostia, ha subido, ha subido no, no, que ahí te Hay gente, viste? Ya. ¿Hay gente? Ya, ya. Hay cofre y todo. Qué bueno. No, A ver si sí van volando para arriba. A ver si he dicho un y dos para Y los vienen para arriba. Me Por eh. Recarga, recarga. Ya. Recargué, recargué. Está volando, eh. ¿Aquí No sé Abajo Tú para arriba, que arriba Hay como dos personas ahí dónde donde no, tú mira, estás está, está más abajo Está abajo ¿Puedes hacer un también? Ahí sí, sí. No, pero por esta no Ahí te va a quedar ve ahí no. ¿Te te que mover Sí, se cerró. ¿No tiene ruedas? ¿No faltan 13 segundos. Vale, vale. No me he hecho nada, no me ha hecho nada Ya lo vi, ya lo Casi, casi Se movió Sube arriba, sube arriba Tira la puerta y sube arriba, hombre Pero, pero... Aguanto Pero yo... Casi, casi Hemos estado a punto, chavales Casi Hemos estado a punto Uf. Bueno, hasta luego Vale, un saludito Chao, muchas gracias por el apoyo Mira, hasta aquí el vídeo de hoy Chicos y chicas Hemos ganado la, la coronita, pero bueno, algo, algo. Mucho y un montón de misiones. Venga, hasta el próximo vídeo. No lo perdáis. Chao, chao.